La Dama del Dolor es una entidad que preside y controla Sigil, la ciudad de las puertas. Aunque no es una diosa, es igual o más poderosa que cualquier deidad. Nadie sabe cómo surgió ni cuál es su propósito en la vida. Algunas teorías establecen que ella es tan antigua como la creación, o incluso más vieja todavía. La han tildado de diosa o demonio, Tampoco se sabe si ella es la protectora de sigil, una ciudadana más o su prisionera. Las tierras exteriores son el plano entre todos los planos externos. Estos están organizados según el alineamiento al que pertenezcan, y las tierras exteriores vendrían a ser el plano verdaderamente neutral, justo en el medio de la creación. Aunque no tiene ni sol ni luna, sigue existiendo el ciclo del día y la noche. En los bordes de las tierras exteriores existen 16 portales de colores que conectan a los 16 planos exteriores. La apariencia de este lugar varía según quien la mire, ya que siempre va a ser como la tierra originaria del visitante que le esté observando en ese momento. Al mismo tiempo, va a mutar entre visitas, así que nunca se ve dos veces de la misma forma. En el centro hay una montaña altísima y delgada, aunque también se la ha visto con forma de árbol gigante, torbellino, fuente, torre, etc. Mientras más se acerque uno a esta formación, peor va a funcionar la magia. Ni siquiera los dioses pueden usar sus poderes ahí. En el centro mismo las reacciones químicas dejan de existir, así que nadie se acerca. Flotando sobre esta construcción está la ciudad con forma de rosquita llamada Sigil o la ciudad de las puertas. Recibe este nombre porque contiene portales a absolutamente todos los lugares que existen. Encontrarlos es otra cosa. Estos portales están escondidos a plena vista. A veces tienen la forma de una puerta o un ropero o un pasillo o un cuadro y todos se activan de formas diferentes como puede ser diciendo algo, o usando un objeto, o haciendo un gesto específico. Así que activarlos termina siendo un tanto complicado, y hay quienes quedan atrapados sin poder volver a sus hogares. Es por esto que otro nombre para la ciudad es La Jaula. Es una metrópolis muy concurrida, y el nexo comercial más importante que hay, ya que tiene rutas comerciales a todos los lugares. La ciudad en sí es neutral, y el uso de los portales es regulado por la Dama del Dolor. Ella es la autoridad máxima en Sigil, y uno de los seres más poderosos de la creación. Aunque no es una diosa, y se rumorea que es una tanarni, es más bien un poder. Regula el uso de los portales y la magia en Sigil, impide el ingreso de los dioses a la metrópolis y la escuda del plano astral. En apariencia, la dama es gigante, con ropas oscuras y cubierta de dagas. A las pocas personas que se le ocurrió intentar hablar con ella, se les cubrió la piel de llagas, o simplemente desaparecieron. Así que todos huyen cuando la escuchan deambular por las calles de sigil. No es adorada por nadie, ya que rezarle causa que a uno se le desuelle la piel. Cuenta la leyenda que una vez, mientras la Dama del Dolor recorría la ciudad, una nena se le acercó a saludarla. Aunque por lo general esta es la forma más fácil de morir lenta y dolorosamente en sigil, no le pasó nada. La nena le dijo algo a la Dama del Dolor, esta la escuchó y después siguió su camino. No se sabe quién era esta chica ni qué dijo, pero mi teoría es que era la reina cuervo de joven, aunque no tengo nada para respaldarla. En conmemoración a esta chica que se salvó de una muerte asegurada, todos los años en sigil se celebra el Día de Gracia, en el que nadie es torturado ni ejecutado y se fomenta el perdón y la compasión. La Dama del Dolor sí tiene sirvientes, una raza llamada Davus, que, en vez de hablar, se comunican telepáticamente. Estas criaturas mudas son exclusivas de Sigil y no pueden abandonar la ciudad. Se rumorea que mantienen un vínculo empático con la Dama del Dolor, sintiendo lo que ella siente. Hay otros que dicen que esta raza la adora como una diosa, o que incluso la Dama es una dabus más, pero no hay evidencia que respalde nada de esto. Lo cierto es que ellos son los que controlan la infraestructura de Sigil y mantienen el orden en la misma, ya que la dama no intercede en los asuntos de la ciudad, a no ser que vayan a interferir con el balance o la seguridad de la misma, como cuando Vecna intentó conquistarla. En caso de que alguien se lo ponga, ella simplemente crea un semiplano en el plano etéreo con forma de laberinto y tira al rebelde adentro para toda la eternidad. La Dama del Dolor es uno de los mayores enigmas que existen. Ella no da misiones, ni poderes, no tiene templos ni palacios. Ella está para mantener la neutralidad de la Gran Rueda. Este fue nuestro resumen sobre la Dama del Dolor. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría que explique y suscríbete al canal para no perdértelo. No te olvides que podés vernos jugar en vivo los jueves y viernes por Twitch. Nos vemos en el próximo video.